En nuestra primera noticia tenemos que recientemente se confirmó que Primal próximamente tendrá el estreno de su segunda temporada en Adult Swim, de la misma forma se dio a conocer que la segunda temporada de Primal llegará a Adult Swim este verano, es decir, entre junio y septiembre, pero todavía no se ha fijado una fecha concreta. La primera temporada se estrenó en dos partes a lo largo de los últimos años, y actualmente se encuentra disponible en HBO Max en idioma original con subtítulos. Entre otras noticias, Warner Media Kids and Family anunció una segunda temporada de Escandalositos, producida por Cartoon Network Studios. La serie animada presenta a los adorables hermanos bebés Pardo, Panda y Polar en su búsqueda de un hogar. Actualmente, puedes disfrutar de la primera temporada en HBO Max. Continuando con las noticias, la plataforma de streaming Paramount+ Plus anunció que los Padrinos Mágicos tendrán una nueva serie live-action que será la secuela de la serie animada de 2001. En esta nueva serie live action, la historia ocurre años después del final de la serie, ya que un Timmy ya mayor de edad hereda a sus padrinos a su prima de 13 años llamada Vivian Turner. La serie constará inicialmente de 3 episodios y se estrenará el 31 de marzo de este año por Paramount+. Plus. Y hablando de estrenos, tenemos un nuevo tráiler de lo que será The Bad Guys el nuevo largometraje de DreamWorks Animation. En la trama seguimos un grupo de delincuentes de animales a punto de intentar su más difícil estafa, convertirse en ciudadanos modelo. Esta animación llegará en exclusiva a los cines el 17 de marzo. Pasando al mundo de la animación indie, finalmente tenemos un teaser trailer de lo que será el piloto animado Far Fetched un proyecto creado y escrito por la artista Ashley Nichols, quien ha trabajado en varios proyectos reconocidos como por ejemplo Ollie Scoops y Hasbin Hotel. En su sinopsis tenemos que, después de liberar accidentalmente una criatura canina de otro mundo, una niña demasiado ansiosa llamada Rue es arrastrada a una banda de rock de inadaptados de finales de la década de los 2000 que lleva por nombre Sisamoid. Esta banda descubrirá mucho más de lo que la ciudad de Bayport deja ver y se enreda en un mundo donde la ciencia está en desacuerdo con los monstruos y lo sobrenatural. Todo apunta a que tendremos un gran show por venir, por los momentos no tenemos una fecha de estreno, pero ante cualquier novedad los mantendré informados. Entre otras noticias, tenemos el regreso de Chip and Dale en un nuevo formato de live action con CGI y animación 2D. La misma será una película exclusiva de Disney Plus, y su trama comienza décadas después de la cancelación de la serie de televisión Rescue Rangers. Chip ahora posee una vida doméstica suburbana como vendedor de seguros, mientras que Dale se sometió a una cirugía CGI y trabaja en convenciones de nostalgia, desesperado por revivir sus días de gloria. Cuando un antiguo compañero de reparto desaparece misteriosamente, el dúo deberá unirse para resolver el misterio. Su estreno se tiene programado en streaming para el 20 de mayo. Continuando con las noticias, Smiling Friends, que debutó el 9 de enero en Adult Swims, ha sido todo un éxito. El programa sigue a los empleados de una pequeña empresa dedicada a traer felicidad a un mundo extraño pero colorido. Smiling Friends contará con una segunda temporada en Adult Swim. Si deseas ver la primera temporada, se encuentra disponible en HBO Max. Y hablando de Cartoon Network, hace pocos días se dio a conocer que la compañía registró cuatro marcas relacionadas con Pibi. Estas son Common Learn with Pibi, Learning with Pibi, Pibi y Learning with Pibi Apocalypse. De momento no hay un anuncio oficial de la serie, pero el que ya se haya registrado la marca muestra que Cartoon Network tiene interés en ella, y como siempre, ante cualquier novedad les estaré informando. Continuando con las noticias, Nickelodeon anuncia que la tercera temporada de los Casagrande que llegará este año al canal será la última, ya que Nick cancelará la serie luego de emitir su tercera temporada. Sin embargo, seguiremos viendo a la familia latina en The Loud House, serie de donde este spin-off nació. Actualmente, Los Casagrandes se transmite todos los días por Nickelodeon, y sus primeras dos temporadas están disponibles en Paramount+. Plus. Y hablando de cancelaciones, hace poco el creador de la serie animada Manzana y Cebollín de Cartoon Network anunció mediante sus redes sociales que la serie habría terminado, pero sin especificar las razones de su final. Con este anuncio, la serie se da por finalizada con un total de dos temporadas y 76 episodios junto a 8 cortos, siendo su último estreno en la televisión estadounidense el 7 de diciembre de 2021. Entre otras noticias, The Walt Disney Company anunció que retendrá el lanzamiento de Turning Red de Pixar en Rusia, esto debido a la invasión a Ucrania por parte del país. Disney se convirtió en el primer estudio estadounidense en pausar sus estrenos en cines en Rusia, pero Warner Bros y Sony rápidamente hicieron lo mismo y anunciaron que detendrían los estrenos rusos de The Batman y Morbius. Y además, Paramount Pictures ha pausado el estreno de sus películas en Rusia, incluida la secuela de Sonic el erizo. Para finalizar, les traigo algunas novedades de Hasbin Hotel. Como sabrán, la cuenta oficial de Twitter de la serie compartió recientemente el nuevo diseño de Charlie Morningstar, con un aspecto un poco más maduro. Una de las principales diferencias con el anterior diseño es que ahora sus ojos serán de color rojo, además de pequeñas modificaciones en su vestimenta. Además de esto, también recientemente la creadora de la serie, BC Pop, ha comentado que finalmente los artistas que trabajan en el show ya se pueden anunciar y que se encuentra encantada de que tantos de los artistas que ayudaron a crear la visión original estén a bordo para hacer de este programa lo que está destinado a ser. También que el espíritu independiente del piloto sigue vivo y ahora los artistas antiguos y nuevos le traerán una temporada animada completamente realizada. Todo apunta a que definitivamente este año tendremos una primera visión de lo que será la serie. Por lo que te recomiendo estar al pendiente del canal para más novedades. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram y en mis otras redes sociales como Polaris M76. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.